¿Mamá Campo o Mamá Campo? El origen del nombre era Mamá Campo, ¿no? de Madre Campo, uh -huh. de el, el, lo que nos recuerda a los sabores de, de, de la cocina de mamá y todo esto. Pero luego, haciendo la gráfica y tal, eh, de repente lo escribimos y nos entró la duda, oye, si no ponemos la tilde, uh -huh. también se puede decir Mamá Campo, que es como Toma Campo, Chupa Campo, ¿no? Y, <risa> y nos gustaba la dualidad esta, entonces eh, hemos quitado la tilde de la gráfica y que cada uno lo diga como quiera. ...entiendo que la tienda provee el restaurante, claro, ¿no? Es, es, es como un todo... ...los productores nos llevan producto a la tienda... ...de la tienda servimos al restaurante... ...el restaurante también cocina para la, la tienda... ...y ahí tenemos platos preparados. El concepto ecológico es algo que está muy de moda... ...a pesar de que todavía hay muchos detractores... ...gente desconfiada, que lo asocia a cosas vegetarianas... ...¿qué puedes decirnos al respecto y cómo... ¿incorporáis ese concepto ecológico en vuestro negocio? Esto que dices es, es, eh, lo piensa muchísima gente. O sea, tú hablas de, de ecológico a alguien que no está metido en este uh -huh. mundo y te piensa. o es vegetariano o es caro, ¿no? o son sea, las dos buscar hasta qué se piensa. Entonces lo que queríamos hacer nosotros era decir a la gente que no, que lo ecológico, eh, primero, es no solo vegetariano, hay carnes, hay pescados, hay huevos, hay de todo, es comida tradicional de toda la vida, es la cocina de entonces, o sea, es, y es la gastronomía de entonces y la alimentación de entonces, y que no es caro. Entonces, en la carta lo hemos querido transmitir así, pues metiendo yo, pues eso, unas croquetas de cocido, una carrillera y un pescado y dices, uff, pero es todo, ya no es lo que yo pensaba, no que era lo claro, que... Es era... lo que sorprende. ¿No? Además de ser saludables, es, es, está bueno, es decir, porque sí. muchas veces tiene esa reticencia, ¿no? Estoy pagando más dinero por algo que se supone que es mejor, pero vale, hay una serie de sellos, pero ¿cómo sé de verdad que es Vamos a ver, eh, el ecológico no significa que sepa mejor. Vale, esto es un mito vale. que hay que quitar también, o sea, gente cuando entra en la tienda y dice Ah, como es ecológico, los tomates ahora de tomates, ¿no? ¿Está bueno en nuestro caso? Yo creo que sí, pero ¿por qué? Porque nos curamos mucho en buscar a pequeños productores que se le ocurra que, uh -huh. ¿sabes? que, tra que miman a su tomate, que a su manzana o a lo que sea. Uh -huh. Entonces, por eso está bueno, pero no porque sí sea bueno, o sea, el ecológico su eh, suponga que sabe mejor, ¿vale? Uh -huh. No tiene por qué. Al final de la carta te viene expresamente de dónde son todos los ingredientes, donde bueno. hay un parrafito que te lo explica, algunos de los platos incluso te, te explica lo que es con nombres. ¿no? Por ejemplo, tenemos un plato que es una especie de concepto de huevos rotos así, de una forma diferente hecha y son los huevos de Miquel en su nido. Lo ecológico tiene que ser necesariamente caro. No, eso es un mito que uh -huh. hay que de derribar, ¿no? Por decirlo así. Si tú produces algo y tienes menos rendimiento que el de al lado, pues uh -huh. obviamente a lo mejor te va ser un poco más caro, porque tu forma de cultivar hace que produzcas menos.. Eh, uh -huh pebinos, me invento, ¿no? Entonces, oye, al final, pues, eh, te sale un pelín más caro. Aparte, eh, tienes que certificarte, que es, que es muy gracioso que te se certifique el bueno y no el malo. El malo, el que tenga, el que echa pesticidas, o sea, no, sé qué, no, se, no se certifique. En cambio, yo, que soy el bueno, me tengo que certificar. Bueno, pues, el pequeño agricultor le cuesta un dinero pagar el certificado. Entonces, todo este tipo de cosas hacen que te suban pelín el precio, pero si al final tú con un agricultor ya a un acuerdo en que durante todo el año vas a comprar sus puerros y uh -huh. son buenos y tal, eh, fijas un precio más o menos para todo el año, con él que sea justo para él y, y justo competitivo para ti, de cara... perfecto, uh -huh. no tiene por qué ser más caro. Bueno, la decoración del local, por lo que tengo entendido, es sostenible. ¿Sostenible por qué? Ya, sostenible porque hemos utilizado un montón de materiales recuperados. Verás, uh -huh. puertas y ventanas de contenedores, eh, maderas de casas de derribo que hemos traído de Asturias y de Ciudad Real. Todas las paredes eh, están hechas, y los techos están hechas por una cooperativa de bioconstrucción. Se han dedicado durante un mes y pico a hacer texturas diferentes con arcillas, morteros, uh -huh. del artesano espartero de la caba baja o el qué MovaGente bueno. nos ha traído estos uh -huh. esterones para poner aquí fuera. Y veis unos taburetes, por ejemplo, que están hechos con sacos de albañil, mangueras y una llanta de bici. Una, es un poco eso, el uh -huh. concepto del reciclaje, lo sostenible, una mezcla así, pero con un toque de diseño. Bien, pues nada, encantada, un placer. Ah, pues igualmente. <risa>